Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. El ciego representa la situación de los discípulos que no pueden ver el proyecto de Jesús, incapaces de seguir a Jesús como Mesías a causa de su falta de fe y sus miedos. El pasaje nos muestra cómo la conversión es un proceso que se inicia, cuando uno se encuentra con Jesús y que va progresando en la medida que permanecemos en Él. Este ciego no vino a Él por iniciativa propia. Vemos aquí la acción intercesora de quienes confiaban en la acción del Señor. Pero de una manera u otra, este ciego mostró en principio algo de confianza en Jesús, pues no conociéndole se dejó guiar por Él, tomándole las manos y caminando hacia las afueras del pueblo. El ciego del Evangelio necesita tres pasos para superar su ceguera. El primero es salir de la ciudad, donde no veía ni era visto. Jesús lo saca de un centro de marginación y lo conduce a una periferia desde donde puede recomenzar. El segundo, al comenzar a re recuperar la luz de los ojos, solo es capaz de reconocer a los demás como parte del entorno natural, es decir, no los ve como seres humanos. El tercer paso lo conduce a ver con claridad, es decir, a entrar en el ámbito de Jesús, donde nadie es excluido. Deberíamos estar vigilantes con una auténtica vida de oración, y mantenernos siempre en guardia, un alma que vive en un clima sensual, que prolifera en los, en los espectáculos, da lugar a muchos pecados internos y externos, contra la castidad y le sería imposible seguir a Cristo. Este proceso nos recuerda también el itinerario sacramental, con el contacto, la imposición de manos y la unción. Marcos piensa en el bautismo, los tres sentidos importantes, el sentido del o, el oído, de la palabra y de la vista. En el caminar hacia la fe plena avanzamos muy lentamente. Que el Señor los bendiga.